Para reutilizar diapositivas de otras presentaciones que hayamos realizado previamente, podemos ir a insertar, importar diapositivas y elegimos una presentación que hubiéramos realizado previamente. Hago clic sobre una diapositiva, hago clic sobre otra, veo que han quedado marcadas y marco importar diapositivas. Veo que las diapositivas importadas se colocan automáticamente a continuación de la diapositiva en la que estábamos. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Si quisiera moverlas, puedo moverlas arrastrando y puedo mover más de una. Pulsando la tecla Control puedo seleccionar diapositivas alternas o pulsando mayúsculas el bloque contiguo desde la primera hasta la última como hago al seleccionar archivos. Ahora mismo acabo de mover tres diapositivas.